Hola a todos, soy Álvaro de Maker y estamos aquí con la segunda parte de este tutorial de montaje de la Mendel Max XL y en este vídeo lo que vamos a hacer es montar eh, todos los ejes de la impresora X, Y, Z. Eh, colocaremos las correas también, los motores y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente lo que podéis ver por aquí, pues tengo las varillas lisas eh, las piezas que me hacen falta, todos los rodamientos, motores y demás que voy a utilizar para eh, montar eh, todo esto. Eh, habitualmente lo que yo hago es empezar por el eje I porque es más fácil montarlo de primero, es que si no después tenemos que andar, si no tenemos las borillas del Z montadas, bueno, hay que andar aguantándolo, sujetándolo como se puede y demás. Entonces Yo normalmente suelo empezar por el eje I y las piezas del eje y son estas. Igual que en el vídeo anterior, pues os voy diciendo cosas claves. vale Si os fijáis, las piezas tienen una, una flecha, vale entonces a la hora de montarla las dos piezas tienen que tener la flecha apuntando hacia el mismo sentido. ¿vale? En este caso pues, la flecha apuntaría para allá, con lo cual esta pieza tiene la flecha apuntando para allá y esta pieza tiene la flecha apuntando para allá también. ¿vale? Eso es lo que va, nos va a hacer, es que después a la hora de montarlo pues, la alineación de la correa sea la correcta. Y en principio, pues no tengo muchos más consejos que daros que esto, entonces, nada, voy a ir montando y las cosas que me vaya yo acordando por el camino que son importantes, pues paro y os digo lo que habría que hacer. Vale, entonces nada, hemos salido. Hago un inciso aquí en esta pieza. Esta es la pieza del tensor del eje y, y y veis que en el fondo tiene un hueco para una tuerca vale, este hueco en realidad no se utiliza, no se utiliza una tuerca aquí eh, en principio el agujero está bastante justo como para que podamos roscar en el plástico sin que la pieza llegue a estropearse, como el tensor de la correa tampoco es un elemento el que estemos tensando constantemente porque no suele perder demasiada tensión la correa pues la primera vez que lo ajustamos se queda ahí en el sitio entonces no es necesario estar constantemente en tensándolo, con lo cual, pues bueno, no metemos torca aquí, simplemente roscamos sobre el plástico. Bien, como es habitual en estos casos, las, las varillas nunca suelen encajar en la pieza impresa, vale, pues siempre... En, a pesar de haberle dado un margen, pues siempre queda un poquitín más justa de lo que debería. Entonces, lo que tendremos que hacer es coger un taladro con una broca de 10 y mi consejo es que taladréis por el lado del aluminio. Así el aluminio os guiará un poco el tal y si tenéis un taladro de columna, pues todavía mejor hacedlo con un taladro de columna. ¿vale? Entonces nada, simplemente... Entonces Ahora lo que tenemos que hacer es fijar nuestro eje y que acabamos de montar a la estructura. Este soporte tiene 5 tornillos y el soporte tiene 4 tornillos, si os es más cómodo podéis tumbar la impresora sobre este lado primero para atornillar estos tornillos y después sobre el otro o si no, si sois capaces, pues podéis hacerlo directamente así tal cual como está. vale. Eh, un tema de práctico más que otra cosa. Así que nada, voy a atornillar el eje en su sitio y ahora vuelvo. Bien, una vez que tenemos el eje en su sitio, ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que está perfectamente centrado eh, con la base, entonces tanto de un lado como del otro la distancia que tiene que haber desde la varilla hasta el perfil tiene que ser la misma. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es asegurarnos de que la medida que tenemos de aquí a aquí es la misma que la de ahí en el fondo, ¿vale? Y aquí es importante un poco lo mismo que hacíamos antes con la estructura, ¿vale? Asegurarnos de que la cama está más o menos igual en los cuatro lados. Si no está igual, pues os tocará aflojar un poquito los tornillos y reajustar las distancias para asegurarnos de que esté perfectamente plana. Lo siguiente que voy a hacer es fijar esta chapa, porque ahora mismo me está estorbando bastante, pues está suelta de todo, entonces tengo que avellanar entre los agujeros, entonces voy a avellanar los agujeros, voy a fijar la placa y ahora volvemos. Ya tenemos la chapa de protección de la electrónica puesta, con lo cual ahora lo que nos tocará es colocar la eh, base del eje I. Y. y en este modelo en concreto, es el V6... estas chapitas que son para poner eh, entre los rodamientos y la placa, vale, por un tema de alturas porque si no eh, pasa muy cerquita la bandeja de la chapa de protección y había veces que la rascaba un poquito, con lo cual hemos añadido eh, estas, estas, estos separadores. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es... Eh, Colocarle los tornillos a estos tensores, ¿vale? Estos son unos tensores para la bandeja del eje para darle más rigidez. Entonces tendremos que colocarle unas tuercas autoblocantes y unos tornillos. Bien, a la hora de montar la bandeja en su sitio solo tenemos que tener en cuenta una cosa. Este recorte, si os fijáis, todas estas tres esquinas tienen un recorte 45 grados. ¿Lo veis? Menos esta, que tiene un recorte a 90 grados. Bien, este recorte a 90 grados es para el endstop del eje Y. Entonces quedaría este recorte a 90 grados en el mismo lado donde está nuestra chapa de protección de la electrónica. En caso de que me estéis montando un V5, que no utilicéis esta chapa, sería lo mismo. ¿vale? El ángulo 90 quedaría hacia la zona donde tenéis la electrónica, la fuente y todo eso. Bien, pues ya tenemos la cama montada en su sitio y como podéis ver... Se mueve con toda suavidad, ¿vale? Que es lo que tenemos que, que buscar. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar la correa del eje y, y con eso en principio dejamos finalizado el, el eje y porque lo que es la cama caliente ya la pondremos después en un próximo vídeo del tema de cableado y demás. O sea que ahora mismo solo vamos a poner la correa al eje y, y ya nos queda el eje y listo. Bien, a estas piezas vamos a tener que hacerle un par de cosas. Tenemos que instalarle la tuerca del husillo aquí, tenemos que meter el rodamiento aquí, los agujeros repasarlos y este agujerito que tenemos aquí es para el endstop del eje Z. Eh, esto, el del endstop del eje Z lo podemos dejar para el final, vale. Después aquí iría el tensor del eje X. En el caso del soporte del motor del, del eje X, veis que aquí. Eh, tenemos el soporte del motor si yo pongo el motor superpuesto así veis que el eje del motor se mete dentro de la pieza vale entonces tendremos que cortar un poquito el eje del motor para que no nos toque en el caso de que compréis un kit pues ya vendrá así en el caso de que os lo queráis hacer vosotros pues que sepáis que el motor del eje x tenéis que cortarlo un cachito para que al meterlo no toque contra el fondo veis que tocó ahí contra el fondo Pues eso. voy a hacer todo esto y vuelvo enseguida Bien, una vez que tenemos las piezas listas, tendremos que repasar eh, estas piezas. Vale, estas piezas con cuidado, ¿vale? No podemos pasarlos mucho, si no, eh, quedarán flojas. Más bien repasaría eh, esta parte de aquí, digamos, que es la que queda en contacto con el cristal. Y es la que está un poquitín más, tiene un pelín menos de diámetro de lo que debería. Digamos que vamos a rellenarlo un poquito. Y después tendríamos que repasar estos dos agujeros de aquí. Vale, le damos un golpecito y listo, no necesito mucho más. Bien, pues ya tenemos las piezas listas, con lo cual ahora procederemos a montar el eje Z en su sitio. Bien, el soporte en este lado es más sencillo de colocar, ya que tenemos la, la chapa que nos vale de referencia, con lo cual es más fácil dejarlo centrado del otro lado de la estructura si tendremos que medir para asegurarnos de que la pieza está en el medio y medio y un poco lo mismo que comentamos que comentamos antes si este es el kit esta es la v6 vale si en, en caso de que tuviera la v5 pues tendríais que medir de ambos los dos lados vale para asegurarnos de que está perfectamente centrada Una recomendación que os doy a la hora de montar la correa del eje X es que bueno, al principio eh, puede parecer que la correa está bien bien pillada en el sitio y que no se va a soltar, pero con el paso del tiempo la correa se va a acabar soltando. Entonces, en muchas ocasiones lo que hago es que he hecho una gotita de lotite aquí en un lado sí, y en el otro, vale, simplemente una gotita para que eh, aunque quiera soltarse, pues que no les sea tan fácil, ¿vale? Simplemente una gota ahí en cada punta para evitar que se nos suelte la correa. Y con eso al principio estaría lista. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, pues igual que hicimos antes con la del eje y, pues tensar la correa. Con esto, con la correa puesta, lo único que nos quedaría por hacer es colocar la tapa de atrás del extrusor y colocar los motores en el eje Z. Vamos a hacer todo esto y damos por terminado este segundo vídeo sobre el montaje de la Mendel Max XL. Pues nada, hemos finalizado de montar los motores del eje certa con sus usillos y demás. Y en principio con esto estaría listo lo que es el tema estructural, ¿no? los ejes, la estructura y demás. En el siguiente vídeo ya lo que haremos será eh, montar, colocarle los cables a la máquina, en desktops, electrónica, todo ese tipo de cosas. Así que nada, eh, espero que os haya resultado instructiva esta parte del, del tutorial y continuamos con el tema de cableado. Un saludo.